¡Gracias! vive, te adoramos Dios, damos gloria al que vive para siempre, bendito sea el nombre de Jehová, mi alma te adora, poderoso es tu nombre Jehová, gloria al que vive, Dios le bendiga, Dios me lo guarde, aleluya, en esta hermosa noche del Señor, mi alma Adora el nombre del Señor, vaya dándole compartir, aleluya, a este su programa, momentos de reflexión, mi alma adora el nombre de Jehová, este es su programa, momentos de reflexión, así que yo le invito a que le dé compartir, si la persona no tiene Facebook, lo invito a que lo, eh, lo envíe a nuestra página de Mi Salvación Radio, www.misalvacionradio.com. Gloria al Señor, estamos transmitiendo en vivo también por nuestra eh, página de Facebook, misalvación.com y por la página de Rompiendo Límites. Estas son las dos páginas que tiene que seguir Gloria al Señor en Facebook, Rompiendo Límites y mi salvación radio, aleluya, y si no tienen Facebook pueden irse a nuestra página de la emisora misalvacionradio.com o nos puede buscar en cualquiera de estas plataformas como mi salvación radio, así que Dios me los bendiga en esta hermosa noche del Señor, Dios bendiga a nuestra hermana Rosario, nuestra hermana Maritza, Aleluya, nuestra hermana Leslie, nuestra hermana Mariela Olivares, gloria al Señor en la página de Rompiendo Límites, gloria al Señor, nuestra hermana Cecilia, nuestra hermana Sandra, aleluya, gloria al Señor en la página de Mi Salvación Radio, aleluya, mi alma adora el nombre del Señor, poderoso es el nombre de Jehová, damos gloria al Señor que nos permite una noche más, poder estar aquí con ustedes nos excusamos ya que la pasada semana no pudimos transmitir nuestros programas ya que este, tuvimos problemas con la emisora se nos estaban frizando las canciones, se nos estaba frizando todo en la computadora y pero ya pudimos resolver ese problema del que se estén frizando la, las canciones, que se esté frizando la radio, que se estén frizando los programas, aleluya, esperamos haberlo resuelto, gloria al Señor. Así que damos gloria al Señor que nos permite poder estar una noche más transmitiendo un lunes más a través de estas ondas radiales y a través de las plataformas. Gloria al Señor de Facebook. Gloria al Señor transmitiendo el programa Momentos de Reflexión todos los lunes a las 9 de la noche. Mi alma adora al Señor. Vaya dándole compartir. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Aleluya. Y queremos llevar la palabra del Señor, no olvidando, mi alma adora nuestro texto base, gloria al Señor de este programa, aleluya, porque es importante que recordemos, aleluya, de dónde Dios nos ha sacado y que reflexionemos. Y el texto base de este programa está en Primera de Samuel, capítulo veinticinco. Verso 17, la primera parte que dice ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Aleluya, ese es el texto bíblico, el texto base de nuestro programa Momento de Reflexión. Es momento de reflexionar en nuestra vida lo que Dios hace. Dios bendiga a nuestra hermana Rosario Rivera, nuestro hermano Luis Alejandrino. Gloria al Señor que está por ahí conectadito. Nuestra hermana Rosario Torres, Marisa Rodríguez. Aleluya. Así que vaya dándole compartir y ya en breve momento vamos a estar comenzando a hablar la palabra del Señor, hablar lo que Dios tiene para nuestra vida en esta hermosa noche del Señor, porque Dios ha sido más que bueno, estamos en los últimos tiempos y hay que reflexionar en nuestro caminar, aleluya, mi alma adora su nombre Recuerde que estamos a través de Rompiendo Límites y de Mi Salvación Radio. Aleluya. Salvación Radio tiene unas camisas, gloria al Señor, y unos llaveritos, ¿verdad? Aleluya, que se están este, promocionando. Si usted quiere participar, si usted nos quiere ayudar a evangelizar, a, a expandir estas ondas radiales, aleluya, se comunica con nosotros por mensaje de texto al 229-216-216. 0498 229 216 0498 y ahí nos ponemos en contacto. Ya las camisas llegaron, tenemos los llaveros, ¿verdad? Lo que queremos es expandir este evangelio. Gloria al Señor, poder adquirir mejores equipos para poder seguir llevando este evangelio a todo el mundo, porque ya Cristo viene y es necesario que nos arreglemos con Cristo y que le prediquemos a todo el mundo. Que Cristo viene y viene ya. Aleluya. Dios te bendiga, Pastor Castaño. Amén. Dios me lo bendiga. Seguimos hacia adelante en el Señor, trabajando en la obra del Señor, nuestra hermana Liz Candia. Aleluya. Así que vamos a orar para así comenzar en esta noche. Gloria al Señor con lo que Dios tiene para nosotros para reflexionar. Aleluya. Eh, busque su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 15. Ahí es que vamos a estar hablando en esta noche salmos capítulo 15 así que oramos al señor padre santo te damos gloria te damos honra señor porque solamente tú te mereces tú eres mereces toda la gloria toda la honra y todo el honor toda la alabanza es para ti mi señor te pedimos, Dios mío, que seas tú, mi Señor, hablando a tu pueblo, a todo aquel que se conecte a través de la radio, a través de las ondas de Facebook, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, hablando a tu pueblo. Te pedimos, Dios mío que nos utilices como canal de bendición, que sea tu palabra la que prediquemos, Padre Santo, con temor y temblor, Padre, Padre Santo, venimos aquí, Dios mío, a hablar a tu pueblo tu palabra y te pedimos que seas tú respaldándola, Padre Santo, glorifícate en el amigo, glorifícate en el hermano, Padre Santo, que esté escuchándonos en esta hora, Señor, damos gracias, honor y gloria solamente a ti, Dios mío. Gracias Dios mío en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que Dios me los bendiga. Vamos así. Busquemos el Salmo 100. El, perdón, el Salmo 15. Aleluya. Salmos capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora el nombre de Jehová. Dios es más que bueno. Salmos capítulo 15. Aleluya póngame sus manitas por ahí si ya lo tiene gloria al señor mi alma te adora dios ha sido bueno con cada uno de nosotros aleluya salmos capítulo 15 poderoso es dios salmos 15 los primeros versos aleluya y leemos la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jehová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 El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Verdad que sea de bendición a nuestras vidas. Y como mencionamos siempre en este programa, este es el programa Momentos de Reflexión. Es para que usted y yo reflexionemos en nuestra vida cómo andamos caminando. Porque ya la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca y hoy está más cerca que ayer. Y para nosotros reflexionar, tenemos que escudriñarnos, tenemos que hacer como David y decirle al Señor, escudriña mi corazón para que el Señor nos escudriña y nos deje saber en qué estamos fallando y qué estamos haciendo mal. Aleluya. Y este Salmo 15, escrito por nuestro hermano David, aleluya, comienza a explicarnos y, a, y comienza a hacernos una pregunta que usted y yo deberíamos hacernos a diario. Una pregunta que es muy importante para nosotros alcanzar nuestra salvación. Y es que la pregunta dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Jehová, ¿quién entrará al cielo? Jehová, ¿quiénes son los que van a llegar a verte cara a cara? Y esa pregunta usted y yo no las tenemos que hacer. ¿Estamos aptos? ¿Estamos cualificados para entrar al reino de los cielos? estamos trabajando correctamente, estamos viviendo la palabra como Dios la ha escrito y la estamos siguiendo al pie de la letra. Mi alma adora el nombre de Jehová y es una pregunta que el salmista se hace. Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Porque si algo tenemos que tener claro usted y yo es que no todo el mundo entrará al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos y eso lo dice su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que escudriñarnos y ver cómo estamos caminando y hacernos la pregunta si estamos aptos para entrar a la casa de nuestro Señor Jesucristo, a las moradas que él se fue a preparar para cada uno de nosotros. También hace la pregunta ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién? ¿Quiénes serán los que entren? Allá a las moradas celestiales, aquellos que estén ante la presencia del Señor. Si usted está seguro de su salvación, si usted está seguro de que usted está viviendo lo que dice este salmo, como está ahí escrito y como dice la palabra del Señor desde Génesis Apocalipsis, usted no tiene problema. Pero entonces tenemos que reflexionar y ver ¿Qué nos tenemos que seguir quitando para agradar a Dios? Porque este camino se trata de vivir una vida en santidad, de vivir una vida separados para Dios. Porque mucha gente oye la palabra santidad y ¡ah! les están y se defienden como gatos boca arriba y pelean y protestan. Pero la realidad es que vivir en santidad no es otra cosa que vivir una vida separada para Dios. Vivir una vida agradable ante los ojos del Señor. Y entonces, si usted está viviendo en santidad, no tiene problema alguno. Estamos bien delante del Señor. Pero la palabra me dice en ese Salmo 15 que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, son los que entrarán al reino de los cielos. El que anda en integridad. Y andar en integridad no es otra cosa que ser personas de una sola pieza. De ser personas de una sola cara. De no ser hipócritas. De ser personas que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que no andemos ambivalentes. Que no hoy le creamos al Señor y mañana no le creamos al Señor. Que hoy tenemos fe en Dios, pero mañana no le tengo fe a Dios. Eso es una persona que no es íntegra. El que es íntegro sabe a quién le sirve. El que es íntegro sabe dónde está puesta su fe. El que es íntegro no es ambivalente, no cambia de decisión de hoy para mañana, sino que se mantiene firme en lo que ha creído, no importando de dónde vengan las olas, ni importando de dónde venga el viento se mantiene firme por lo tanto aquel que es íntegro entrará en el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo y morará en las moradas celestiales de nuestro Dios aquel que hace justicia ah, pero es que nadie es justo la palabra me dice a mí que si yo soy íntegro yo soy justo y hacer justicia es que aunque me haga daño a mí yo voy a mantener la palabra. Si yo fui el que hice mal, yo lo voy a reconocer. Yo obré mal. Voy a hacerle justicia a la otra persona. Pero nos cuesta. Al ser humano le cuesta. Desprenderse del yo para ser de los demás. Pero la palabra del Señor me dice que yo tengo que imitar a Jesús. Que yo tengo que ser como el maestro. Que yo tengo que ser como ese al que yo le sirvo. Que yo tengo que tener las características de mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo tengo que vivir en justicia, aunque sea en daño mío. Yo tengo que hacer el bien al otro, aunque hacerle bien al otro me afecte a mí. Porque es la palabra del Señor. Yo no me estoy representando, yo estoy representando a Dios. Una vez usted y yo vinimos a los caminos del Señor, ya dejamos de ser de nosotros. Y nos convertimos en agentes de nuestro Señor Jesucristo, en testigos de nuestro Señor Jesucristo, en las personas que tenemos que representar a Dios. Y por eso es que tenemos que reflexionar, por eso es que tenemos que mirar cómo nos estamos comportando, porque nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para que usted y yo alcanzáramos salvación, pero hemos despreciado el regalo preciado de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro egoísmo, por lo que el mundo puede ofrecer, por lo que yo puedo obtener. Y me dice la palabra del Señor que el íntegro, el que hace justicia, es el que va a entrar al reino de los cielos. Es el que, el que habitará en la presencia del Señor. El que morará delante y con nuestro Señor Jesucristo. El que habla verdad en su corazón. El que no miente. Aquel que es sincero de corazón. Mire, eh, lo demás de ese capítulo 15. Eh, Mire, la persona que no es chismosa. Aquel que no le hace daño a su prójimo. Aquel que aún sabiendo que lo que, eh, que lo que está sucediendo le puede afectar a él. No se preocupa. Dice la verdad en todo tiempo. La persona honesta. Cualidades del ser humano que se sí han perdido hoy en día. Que son las necesarias para entrar al reino de los cielos. Y todo eso se, re, se resume en ese verso 2. El que no calumnia, el que no hace mal al prójimo, el que no admite reproche, el que no, es, el que no menosprecia a nadie, el que honra a Jehová, el que no hace juramentos en daño de otro, el que no hace nada en contra del inocente. Todo eso se resume en ese verso 2, el que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Todo el mundo dice que quiere ir para el cielo, pero no todos están dispuestos a vivir en integridad delante del Señor. Y en esta noche yo quiero que reflexiones en tu caminar y mires qué vas a hacer. Porque ya la venida de nuestro Salvador está cerca y es necesario que nos escudriñemos, que dejemos al Señor hacer su trabajo en nuestra vida. Él es el único que nos puede transformar. Él es el único que nos puede limpiar de todo pecado, pero es necesario que usted y yo dejemos a Dios trabajar en nuestra vida. Que dejemos de estar entorpeciendo el proceso de Dios en mi vida, que dejemos las excusas, que dejemos de estar mirando lo que no tenemos que mirar y comencemos a vivir una vida en integridad, una vida delante del Señor limpia, justa, una vida que Dios quiere y necesitamos para alcanzar la salvación. Esto es un salmo en el que usted y yo tenemos que reflexionar en esta noche y escudriñarnos. Escuchaba la predicación esta mañana del pastor Antonio Matos que salía en la emisora porque todos los lunes, todas las semanas de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Usted escucha una predicación diferente a través de las ondas de la radio. Aleluya, a través de misalvación.com hay un predicador distinto de lunes a viernes. Y en la predicación de esta mañana, él hablaba de la puerta ancha y de la puerta estrecha. Y dice la palabra del Señor que solamente hay una puerta por la cual nosotros alcanzaremos la vida eterna. Y podemos entrar a las moradas celestiales. Pero todo lo que estamos cargando no nos permite entrar por esa puerta. Esa puerta que nos da vida, esa puerta que nos lleva a una vida eterna, a vivir delante del Señor Jesucristo. Es la puerta estrecha por la que tenemos que entrar, pero para entrar por esa puerta usted tiene que soltar todo lo que le impide porque no cabe por la puerta. Por la puerta cabe usted solamente con la fe y con la seguridad de que Jesucristo lo va a sostener una vez usted un entre por esa puerta. Entonces para usted entrar por esa puerta necesita vivir como dice este Salmo 15 verso 2 vivir una vida en integridad, vivir una vida de justicia y hablar siempre con la verdad. El mentiroso al cielo no entra, el chismoso, el calumniador tampoco va a entrar al reino de los cielos. El que obra mal contra su prójimo para beneficio propio tampoco va a entrar al reino de los cielos. La palabra me dice que yo tengo que ser, que amar a mi prójimo como a mí mismo. Por lo tanto, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no voy a hacer nada que afecte a mi prójimo. Dios te bendiga, Yasmi. Aleluya. Pero todo esto te lo estoy resumiendo en la palabra integridad. Porque Dios viene por un pueblo íntegro. Por gente con corazones sinceros delante de su presencia. Yo no puedo juzgar tu corazón porque me dice la palabra del Señor que solamente Dios lo pesa, lo escudriña y sabe lo que hay en él. Por lo tanto, Dios no puede ser burlado. Usted no lo puede engañar. Usted puede engañar a todo el mundo menos a Dios. Dios sabe lo que hay en su corazón. Usted sabe lo que usted tiene en su corazón. Usted sabe si está calumniando a otra persona. Usted sabe si está mintiendo delante del Señor. Usted sabe si está viviendo una vida íntegra delante del Señor. Pero es necesario pedirle al Señor que nos escudriñe y nos muestre en qué estamos fallando. Ahí es donde viene nuestra reflexión en escudriñarnos en ver que estamos haciendo mal delante de dios porque la palabra del señor la biblia este hermoso libro que dios nos dejó con las instrucciones para caminar en nuestra en nuestro diario vivir en este mundo tiene todo lo que nosotros necesitamos para ser personas íntegras delante del señor para ser personas de personas que nos puedan leer solamente de, de vernos la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. Nosotros no podemos andar con doble cara. Nosotros no podemos ser cristianos en algunos sitios y en otros no. Yo no puedo ser cristiana en mi casa, pero cuando voy a mi trabajo no soy cristiano. Yo no puedo ser cristiano en mi trabajo, pero en la iglesia no lo soy. O soy cristiano en la iglesia, pero en mi trabajo no lo soy. Porque es que la pregunta de nuestro, de nuestro hermano David en este salmo... Es quién entrará y la pregunta se la hace a nuestro Padre Celestial y la respuesta la da Dios. David le hizo la pregunta a Jehová, a Dios, a nuestro Padre Celestial y le dice Jehová, quién entrará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Y Dios mismo le da la contestación. El mismo Señor Jesucristo nos da la respuesta. El que anda en integridad. El que hace justicia. Y habla verdad en su corazón. Y te desglosa lo que no está incluido en la integridad. Te dice que el calumniador no va a entrar. Que el que hace mal al prójimo tampoco. Que el que no, el que no admite. Que hizo las cosas mal. mire mi hermano. Usted sabe cuánta gente no reconoce. Que está mal delante del Señor. O delante de otras personas. Dios bendiga a nuestra hermana Doris. Dios te bendiga Isa. Tenemos que aprender a reconocer. Cuando estamos mal. Tenemos que aprender a reconocer. Cuando fallamos. Porque es que la palabra me dice. Que el que no admite. El reproche en contra. De su vecino. El que no admite que ha hecho mal en contra de alguien. No va a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto. Dios me dice. Si yo no acepto mis errores. Si yo no acepto que he fallado. Si yo no acepto que venga un hermano en Cristo. Lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y me diga lo que está mal en mí. Y no sé aceptarlo. No voy a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo vamos a decir, no, yo soy salvo? Porque a todo el mundo le encanta el coro. Me voy con él, me voy con él. Pero en realidad nos vamos con Cristo. En realidad estamos viviendo en integridad. En realidad estamos siendo justos. En realidad hablamos verdad delante del Señor de sincer somos sinceros delante de Jehová, somos cartas abiertas ante el mundo donde no hay nada que nos puedan reprochar, porque cuando usted es una persona íntegra, nadie le puede encontrar falta. No hay falta que se le encuentre, porque usted vive en integridad. Y me dice el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Pura, limpia y sin mancha. Y cuando usted resume esas tres palabras, le llega a integridad. Le llega a vivir una vida íntegra en esta tierra. En realidad estamos viviendo con integridad en esta humanidad. O simplemente estamos aparentando. Porque la palabra me señor que si yo vivo en integridad. Yo hago justicia y hablo verdad. Soy una persona que teme a Jehová. Y si soy una persona que teme a Jehová, Dios me honrará. Ahí lo dice. Pero honra a los que temen a Jehová, dice la segunda parte del verso 4. Dios nos honrará. Dios honrará nuestro sacrificio. Dios honrará nuestro trabajo. Dios honrará nuestro servicio, nuestra humillación ante él. Pero necesitamos vivir una vida en integridad. Necesitamos reflexionar en qué estamos haciendo con nuestra vida. Necesitamos aprender a reconocernos y a dejarle al Señor hacer el trabajo. Queremos alcanzar la vida eterna entrando por la puerta estrecha, como decía el pastor Antonio Matos esta mañana. Necesitamos soltar lo que nos impide entrar por esa puerta. Necesitamos soltar lo que tenemos de más. Necesitamos soltar lo que nos impide vivir una vida de integridad delante del Señor. El final del verso 5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y qué lindo es nuestro Señor. Que nos advierte cómo tenemos que vivir. Porque si algo es claro, mi hermano, es que Cristo viene y cuando Él venga no habrá excusa. A mí no me lo dijeron. Ah, yo no lo sabía. Por eso existen estos programas. De sana doctrina. Donde te predicamos la palabra como está escrita. No le añadimos no te estamos diciendo que vas a ser bendecido por cada cosa que hagas. Te estamos diciendo que Dios bendice a aquel que le sirve, pero aquel que vive su vida como le da la gana no será bendecido. Por eso estamos aquí en esta noche. Por eso Dios ha puesto en nuestro corazón este programa para que reflexionemos en nuestro caminar. Yo no estoy aquí para señalarte ni para juzgarte. Yo estoy para aquí para decirte cómo debes caminar de acuerdo a la palabra, porque no la puedo interpretar yo porque ya ya viene interpretada. Y Dios te está diciendo, está contestando la pregunta de quiénes son los que entrarán en su morada, de quiénes son los que se sentarán con él. De quiénes son los que van a estar en su presencia adorándole 24/7. De quiénes son los que tendrán vida eterna. Y es necesario que usted y yo vivamos una vida de integridad. Que nos reconozcamos. Que sepamos quiénes somos. Porque es muy bonito yo predicarte y decirte Dios es amor. Y no te estoy mintiendo, esa es la realidad. La palabra del Señor me dice que Dios es amor, pero también me dice en el libro de Deuteronomio que Dios es fuego consumidor y que la Biblia también me dice que Dios es como un padre que al que ama corrige. Por lo tanto, usted no se puede molestar conmigo por lo que yo le estoy diciendo, porque yo simplemente soy la persona que está transmitiendo el mensaje que Dios tiene. Dios nos está diciendo que si nosotros vivimos en integridad, que si nosotros somos personas justas, que si nosotros hablamos la verdad en todo tiempo, no resbalaremos jamás. Que seremos personas que Dios nos cuidará y velará por nosotros. Yo te puedo hablar del Dios de fortaleza, del Dios que bendice, del Dios que es tu refugio. Todo eso es cierto. Pero eso es una realidad en aquellos que vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro restaurador. Pero todo eso tenemos que dejárselo al Señor que lo trabaje en nosotros. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere levantar. Dios quiere sanarte. ¿Pero y qué tú vas a hacer por Dios? Vivir una vida en integridad, haciendo justicia y hablando verdad. No calumniando a nadie. No hablando mal del prójimo, sino amando a tu prójimo como a ti mismo. Reconociendo cuando fallas. Reconociendo cuando estás mal. Entonces podremos ver al Señor cara a cara. Entonces podremos contestar esta pregunta con todo el corazón y decir, no, Señor, yo he examinado mi vida, yo me he escudriñado y voy a velar de seguir caminando mi vida de esta manera como Dios me la pide, porque yo quiero verte cara a cara. Por eso es que en esta noche tenemos que reflexionar en cómo estamos caminando delante del Señor, porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero si usted quiere llegar al cielo, necesita vivir una vida íntegra en justicia y en verdad de corazón, sin hipocresía, amando al prójimo, reconociéndote como persona reconociéndote en qué fallas y presentándote al señor señor yo fallo en esto ayúdame a ser mejor persona señor quita de mí lo que no te agrada señor yo quiero vivir mi vida en integridad delante de ti señor ayúdame señor dame fortaleza señor multiplica mi fuerza porque me estoy quedando sin fuerzas es vivir en santidad delante de dios es vivir separado para Dios en todo lo que hago. En con quién me, con quiénes son mis amistades, con quién hablo, con quién yo salgo. ¿Qué es lo que yo veo en la televisión? Es en todo. La integridad es en todas las áreas de nuestra vida. No es en lo que me gusta y en lo que no me gusta, no. Es en todo. ¿Cómo yo pretendo entrar al cielo? ¿Cómo yo pretendo morar en el tabernáculo de Dios y en su monte santo? Si no estoy viviendo una vida en integridad, en justicia y en verdad de corazón, con un corazón sincero. Porque eso es lo que Dios demanda. Dios demanda de cada uno de nosotros eso, integridad en todas las áreas de mi vida. No en las que me conviene. Si tú quieres integridad solamente en las áreas que te conviene, tengo que decirte que no vas a llegar al cielo. Y ya el tiempo se está acabando. El reloj está marcando la hora. De que la iglesia sea levantada en las nubes. Y no es tiempo para perder. Es tiempo de correr a los pies de Cristo humillados. Con un corazón sincero. Cuando me dice y hablar verdad en mi corazón es que yo sea sincero delante del Señor, es que yo me humille delante de su presencia, reconociendo que él es soberano y que yo sin él no puedo vivir. Necesitamos correr a los pies de Cristo y dejar la ambivalencia. Y dejar de estar creyéndonos que podemos alcanzar la salvación viviendo como nos dé la gana. Viviendo como nos dé la gana. Lo único que vamos a ganar es el infierno. Nada más. Por lo tanto, en esta noche, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, de quiénes son los que morarán ante su presencia, de quiénes son los que le veremos cara a cara, son aquellos que vivimos una vida en integridad, hacemos justicia y hablamos verdad en nuestro corazón. Solamente. Eso es lo que Dios demanda en todo y te lo resumo en una sola palabra. Integridad. Ser personas de una sola pieza. Depositémonos en las manos del Señor. Pongamos nuestra fe en Dios y Él hará. Es su palabra la que te va a transformar. Pero necesitas dejar que el Padre te corrija. Por eso, vuelvo y te repito. Primera de Samuel 25, 17 dice, ahora pues reflexiona y ve lo que vas a hacer. Yo he, te he dado el mensaje de Dios. Cristo viene. Y viene ya. Dios te bendiga, Rosario Torres. Aleluya. Viene ya. El reloj está marcando la hora. Se está acabando el tiempo. Y hoy es el día de reconocer y de reflexionar en tu caminar. Si estás viviendo en integridad o no. Si no estás viviendo en integridad, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete de todo corazón y Dios te perdonará y Dios te restaurará y Dios te levantará porque si algo tiene mi Señor Jesucristo es que es un Dios de misericordia y él hace misericordia con quien él quiere pero nosotros tenemos que clamar por su misericordia así que en esta noche yo te dejo con esta palabra no he sido extensa yo traje lo que Dios me dio ¿Cómo me lo dio? Si le añado algo, lo daño. Vivamos en integridad. Queremos ver a Dios. Queremos morar ante su presencia. Vivamos en integridad. Yo voy a orar por las peticiones. Escriban sus peticiones. Vamos a estar orando por ellas. Usted las va escribiendo ahí. Que si yo no oro por ellas ahora porque no las pueda ver. En mi iglesia, mañana martes a las 7 de la noche, en nuestro culto de oración y escuela bíblica vamos a orar por ellas. Y si las escriben en el chat de Rompiendo Límites, las muchachas que están ahí van a orar por ellas. Porque nuestro trabajo es orar por usted. Nuestro trabajo es llevar este mensaje para que Dios multiplique. Amén, Manu Iván. No es por obra para que nadie se gloríe como dice Efesios 2, 8 y 9. Esto es por fe. Esto es por vivir una vida de integridad delante del Señor. Así que mi hermano, vamos a orar y yo le voy a pedir encarecidamente que ore por la paz de Israel. Sabemos los momentos difíciles que estamos viviendo. Sabemos el momento y el reloj que está corriendo para el pueblo de Israel. Pero allí en Israel hay almas de salvación. Allí en esa área de Israel hay personas que necesitan escuchar la palabra del Señor y que necesitan la cobertura de nuestro Dios. Así que vamos a orar por Israel, por todos los que están allí, para que Dios sea haciendo lo que tenga que hacer en su tiempo y pueda haber paz. Amén. Así que deje sus peticiones, vamos a orar y aprendamos a vivir una vida de integridad. Amén, Cecilia. Vamos a orar por tu nieta Agustina Amaral González Méndez, una niñita de seis años. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Así que cierre sus ojos ahí donde usted está. Escriba la petición que si no la puedo ver ahora, más adelante estaremos contestando. Gloria al Señor y vamos a tener las peticiones en mente. Así que oramos. Padre Santo, te damos gracias, Jehová. En esta hora, Dios mío, venimos delante de tu presencia, Señor. He predicado tu palabra tal y como me la diste, Señor. Yo te pido, Dios mío, que seas tú haciendo que la palabra toque los corazones de cada persona que nos esté escuchando o nos está viendo, mi Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, mi Señor, transformando las vidas de cada uno de nosotros, Oh, mi Señor, que podamos seguir viviendo una vida íntegra delante de tu presencia. Y si nos faltas, Señor, que nos escudriñes, Padre Santo, que nos muestres, Dios mío, qué tenemos que dejar, qué tenemos que cambiar para entrar por la puerta estrecha y alcanzar la vida eterna. <coughs> Padre Santo, yo te pido, Señor, que seas tú ahora mismo a través de estos medios llegando a cada hogar gracias señor por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra en el nombre de jesús te pido dios mío en esta hora que seas enviando tus ángeles a israel dios mío que seas haciendo cobertura sobre esta pequeña nación padre santo que es tuya padre celestial haz cobertura alrededor de cada uno señor Oh, Dios mío, yo te presento a la nieta de Cecilia, esta niñita de seis años, Agustina, Señor. Sé tú trabajando en ella, Señor. Revélate a su vida. Tu palabra dice que en los últimos tiempos, Señor, los niños verán visiones, que los niños hablarán tu palabra. Habla en ella, Padre Santo. glorifícate en su vida de manera especial. En cada persona que se ha conectado, Señor, sé tú trabajando en sus vidas, Jehová. Aquellos que nos escuchan a través de la radio, glorifícate en sus vidas de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga. Dios me los guarde y seguimos hacia adelante. Nos vemos el próximo lunes. <coughs> Perdónenme. El próximo lunes a las nueve de la noche. Pero no se pierdan el miércoles a las ocho de la mañana. La pastora Carmen León de la Iglesia Misionera, el fuego no se apagará de tampa, estará predicando por nuestra emisora de radio a las 8 de la mañana. Estas predicaciones no salen por Facebook, solo salen por la radio. Así que a usted le tocaría bajar cualquiera de estas aplicaciones, ya sea Radio Box, Noves Radio, My Tuner Radio, eh, Tuner FM o Radio FM, Cualquiera de esas eh, aplicaciones, usted la baja a, tu, a su teléfono, ya sea Android o Apple, y en cualquiera de esas aplicaciones, usted nos busca como Mi Salvación Radio. Le va a aparecer este loguito que está aquí. Este logo es el que le va a aparecer en cada, eh, cuando usted nos consiga en esas emisoras. Le aparece, ese logo es nuestra emisora. Y ahí... Usted escucha las predicaciones de lunes a viernes a las 8 de la mañana y el miércoles a las 8 de la mañana. La pastora Carmen de León de la Iglesia El Fuego No Se Apagará de Tampa trae un mensaje a las 8 de la mañana por esa página. Si usted la quiere escuchar y gozarse de la prédica de nuestra pastora, conéctese a las 8 de la mañana por Mi Salvación Radio. Todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana tenemos diferentes prédicas con diferentes pastores de sana doctrina trayendo un mensaje de edificación para nuestras almas. Así que se puede conectar en el, la página de Rompiendo Límites. Tenemos diferentes programas. Está nuestra hermana Aixa los miércoles a las 5 de la tarde con un estudio bíblico. Todos los miércoles a las 5, nuestra hermana Aixa trae estudios bíblicos. Los miércoles a las 7, nuestra hermana Mireille tiene su programa, una reflexión que también trae. La emisora de radio, tanto por Facebook como por la emisora, los miércoles a las 8 de la noche, sale el pastor Víctor Ortiz, mi esposo, con su programa Cristo Viene, trayendo una palabra de reflexión a nuestra vida, reconociendo que ya el tiempo se acaba y Cristo está a las puertas. Yo lo invito a que sea parte de esta programación, a que nos ayude a evangelizar. Como les dije al principio, tenemos las camisas con el logo de la emisora, con el texto de nuestra emisora. Se están vendiendo. Si usted quiere alguna, comuníquese con nosotros. Gloria al Señor y nosotros le hacemos llegar. Son bien económicas comparadas con otras personas que venden camisas por ahí. Vaya a nuestra página, la va a encontrar, va a ver la página, va a ver la camisa, va a ver el costo. Se comunica con nosotros y nosotros se las hacemos llegar por correo. Ya muchas personas se han comunicado, así que esta semana están saliendo las camisas para los hogares de muchas personas. Así que comuníquese y ayúdenos a seguir evangelizando, a poder seguir adquiriendo equipo para esta emisora y poder seguir llevando el evangelio. Esto es un proyecto de mi esposo y esta servidora de levantar esta emisora de radio Mi Salvación Radio para poder evangelizar en estos últimos tiempos que estamos viviendo y llevar palabra de salvación. Queremos que las vidas reconozcan quién es Cristo y que reflexionen sobre cómo están caminando porque ya la venida de nuestro Señor está cerca. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Se pueden comunicar con nosotros a través del 229-200-9885 o del 229-216-0498. Así que Dios me los bendiga y hacia adelante en el Señor. Aleluya.